Can hear the clock inside, a and talking. Estaba editando el video y olvidé que no grabé la intro Así que con ustedes la intro Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Como pueden ver, estamos en otro ángulo, en otro momento cool Entonces, eh, como pueden ver en el título de este video El detrás de cámaras o el detrás de videos o cómo es mi proceso de editar o de grabar videos, básicamente. El proceso de grabar videos, así le vamos a dejar. Entonces, sí, espero que les guste mucho este video. También les agregué algunos pequeños tips para personas que quizás se quieren como que meter un poquito más en esto de los vlogs y así. Entonces, si ¿sí les sirve de algo, espero que sí. Y también para que, no sé, a mí me gusta ver mucho el chisme y me gusta mucho también cómo las personas graban sus videos y cómo eh, pues, ¿cómo es todo ese proceso de hacer magia para que nosotros veamos un video súper, súper, súper cool? Admiro mucho a las personas que hacen contenido y más a las personas que son constantes, porque yo quiero ser constante también, amigos. Así que, pues sí, espero que les guste mucho este video y vamos con las imágenes. Hola, amigos, ¿cómo están? Eh, como pueden ver, hola, <ríe> me pueden ver ahí sentada. Eh, el primer proceso es checar en mi libretita si tengo alguna idea o cosa que quiero hacer grabar. Tengo algún pendiente evidentemente para grabar. Y si no, tomo ideas de Pinterest como lo pueden ver ahí, que ya le hice el cambio de la cámara. Eh, ahí básicamente me vienen ideas de, pues no sé, fotografías, que quizá quiera... Mmm, Subir a Instagram, ahí me estaba entreteniendo un poquito en el crochet porque ahorita ya le estoy dando duro a eso, pero en general sí eh, me doy como inspiración para fotografías, para mi feed o para lo que les quiera subir. Eh, inclusive también para YouTube, también a veces me veo pues todos el contenido de mis amigos, que es casi siempre, me veo el contenido de mis amigos y ahí me inspiro para hacer más cosas o de pronto veo si tengo algún pendientillo de personas que me han etiquetado y así. Y también ahí como pueden ver, eh, también uso mucho mucho Canvas, que es para hacer las portadas de los videos y otras cosas así que necesite por ejemplo ahí estaba ya diseñando las que van a ser para el mes de noviembre Ok, lo siguiente que hago después de como organizar qué video voy a subir o así, eh, lo siguiente es prender los foquitos, acomodar todo esto que me dieron y oh, prácticamente acomodar el set para grabarles, entonces ustedes van a ver como que ese pequeño proceso, eh, de hecho voy a tener que cargar esta cámara porque ya se está descargando, pero si sí, eso es lo que pueden ver, tengo que prender todo esto como para acomodarlo y así, entonces vamos, vamos rápido a eso. Oigan, también me prendo eh, esta, esta, la, esta tablet, a ver, también me prendo esta, eh, esta la ocupo como para, para poner el, el reloj en la parte de atrás. Y uso esta aplicación que se llama Zenflic Zenf Zenf Clock, por si están interesados. Lo pueden poner en su cel, pero yo siento que se ve mejor aquí, entonces ya solamente lo acomodo. Listo, eh, ya acomodé un poquito aquí Eso es todo Y ahorita nada más sigue la, eh, la producción Casi siempre lo hago en ese orden O sea, como que me motivo aquí Entonces ahorita me toca maquillarme Pero eh, quiero cargar la cámara antes de comenzar con eso, ¿ok? ok Hola, espero que se vea bien amigos, esta es la parte de la producción, yo sé que a muchas personas quizá no les importa, no les interesa, a algunos no les toman mucha importancia, yo sí amigos porque eh, yo siempre me arreglo cuando voy a grabar, eh, realmente solo me arreglo de, de la cintura para arriba y ya, eso es todo, no, no me pongo, o sea uso mi, paye, mi pijama y en la parte de arriba pues sí que me acomodo y todo pero pues sí me gusta verme bien a la cámara, o sea que se vea bonito. Y bueno, nada más les comparto como que mi pequeña rutina y eso de cómo grabar el detrás de cámaras. Ok, eh, yo uso esto antes de maquillarme. Es como un spraycito con glicerina y aloe vera. O sea, sí me queda mm, bonita la cara. <risa> bonita la cara. No, sí me queda mm, eh, como, no sé, yo le diría como pues suavecita. Suavecita, sí Y luego me pongo un poco de bloqueador Porque Sí, o sea, ya Ya me acostumbré a ponerme bloqueador Ajá uh -huh. Y yo me siento Una gurú del maquillaje No, la verdad no <risas> La verdad no me siento nada profesional O sea, no sé ni qué estoy haciendo, amigos Yo solamente hago Lo que veo en internet Y ya, solo eh, Tomo algunas ideas y ya Pero bueno eh, Nada más corrijo un poco mi ceja Porque realmente no me gusta cómo, cómo la tengo A ver, esperen Porque es un momento importante Entonces, pues ya Una vez que ya tengo mi ceja eh, Procedo, amigos míos A ponerme un poco de corrector Porque últimamente no he dormido bien eh, Me despierto muy temprano Me duermo muy tarde Y todo eso Entonces, ajá y a ver. Juju, juju, ju, ju. Mira que estoy usando un espejo de gatito. hago cuando me voy a voy a hacer algún vídeo ay si sí cambia a ver ¡Ay, dios nombre no, si sí ayuda esto ¿eh? a ver déjenme lo levanto o sea si sí, ya entonces ya nada más me acomodo un poquito el cabello y me cambio la parte de arriba porque si sí vamos a grabar un vídeo eh, y pues ya vamos vamos a lo que sigue Ok, ya me cambié. Como pueden ver, creo que solamente me puse eh, este suéter y en la parte de abajo tenemos pijama, claro que sí, como todo buen creador de contenido. Y eh, ya como de la cámara en el tripié justamente y aquí tengo mi libretita en donde anoté estos últimos días las ideas que tengo para hacer videos y aquí tengo uno muy cool que sé que les va a gustar muchísimo pero este tengo que prepararlo porque tengo que escribir como ciertas cosas ciertos puntos en los que vamos a hablar este video bueno este próximo video en el que voy a grabar donde me van a ver con esta con ese suéter rojo es un video muy cool eh, yo creo que de ahí pueden sacar ideas Va a estar entretenido para que, de una vez les digo, se traigan sus palomitas, su panecito, su cafecito, no sé, algo porque la plática va a estar buena, larga y tendida. Y pues ya, lo que sigue es eh, grabarlo, nada más que no tengo otra cámara pues para que me puedan ver que estoy grabando y así. Pero básicamente es son. básicamente es eso, grabar, grabar, grabar y hablar. Entonces es lo que van a estar viendo ahorita en la toma de... allá. es exportar los documentos de la cámara a mi compu entonces eh, pues nada yo lo que utilizo y que les quiero recomendar es que no si tú eres creador de contenido y grabas pues bastantes vídeos muchos archivos eh, todo eso eh, yo le recomiendo 100% que utilicen una memoria externa de un terabyte eso me lo recomendó un muy buen amigo. Y nunca, nunca almacenen sus videos en las computadoras porque puede o que se descomponga su compu o de que, no sé, pase algo. Entonces 100% sí, siempre utilicen una, um, una memoria externa. Siempre usen una memoria externa. Y traten siempre de actualizar o de arreglar su computadora. Yo les voy a mostrar un mega hack. No es mega hack, ¿verdad? Pero yo se los quiero mostrar. Bueno, la cosa es que... A ver. Aquí... Eh, voy a apagar lo que tengo reproduciendo. Eh, bueno, la cosa aquí es que para limpiar tu computadora, lo que yo hago es casi por semana más o menos, lo que hago es de que se van a ir... Um, a ver, espero que puedan ver aquí. Y espero que les ayude mucho. Se van a ir aquí a búsqueda. Y van a buscar ejecutar. Y les va a aparecer este pequeño recuadrito que espero que lo puedan ver. Si no, vamos a hacer zoom para que lo puedan ver. Eh, ese recuadro que dice ejecutar. Y por aquí en la pantalla les voy a dejar eh, los códigos para que los puedan usar. Y así. Entonces... Sacan eso y van a poner primero TEM en letras grandes y le van a dar en aceptar. Entonces, aquí sí pueden ver, van a aparecer muchos archivos. Quizás si ustedes nunca han hecho esto, van a, va a aparecer muchísimos, muchísimos archivos. Entonces, lo siguiente que van a hacer es control E, control E, control A, perdón, es control A y suprimirlo. Entonces vamos a vaciar todo eso. Que son archivos eh, como basurita. Que de repente no vemos. ajá. Entonces eh, de repente les va a aparecer como esto. De archivo en uso, no sé qué. Entonces le van a dar en oprimir. Y ya. Se queda esos tantitos. Luego van a ir nuevamente a ejecutar. Otra vez. Esta vez va a ser diferente. Van a poner lo mismo Tem, pero al principio van a poner un signo de porcentaje y al final también, de todas maneras se los voy a dejar aquí o en la cajita de descripción y va a aparecerles otro nuevamente les digo que si nunca han hecho este proceso les va a aparecer un montón un montón de basurita y se va a ver reflejado ahí en la en la flechita entonces van a hacer lo mismo de que control A suprimir y es básicamente para borrar le dan otra vez en no oprimir y se va a borrar toda, toda, toda, toda la basurita que tienen. Y esto va a hacer que su compu vaya más rápido, eh, también que no se trabe mucho y así, entonces sí. Y bueno, ahorita voy a eh, pausar esto porque tengo que pasar los archivos de esta, compu de esta cámara a la computadora, entonces esperen un momento y ahorita nos vemos. Otra, otra recomendación que yo les quiero dar es que rapidito, siempre siempre en su memoria externa o ya sea en su compu si tienen mucha capacidad, eh, se organicen en, en carpetas De todo lo que pues van a hacer En este caso la mía se llama videos Y dentro de mi videos tiene los años En los que he ido trabajando En este caso es el 2022 Y luego aparte los meses Ahorita está un poquito desorganizada Pero los meses ya de estos últimos eh, Meses del año entonces es noviembre y ya aquí tengo todas mis carpetas en las que he hecho videos o que quiero hacer videos y así, entonces eso me sirve como motivación. Aquí los voy a um, ajá, los voy a tapar porque no quiero que venga uno. Entonces, aquí está la cámara de, de la cámara la, la, la carpeta de detrás de cámara y aquí voy a pasar todos los documentos que tengo en la, en la cámara aquí. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo y eh, pues sí nada más, eso sí les super recomiendo que si ustedes son creadores de contenido o que quieren comenzar con algo así, sí les recomiendo súper súper súper que se organicen así con sus carpetas eh, para que tengan mayor acceso O sea, sea más rápido El encontrar un archivo Cosas así, porque normalmente yo me acuerdo Que tenía, o sea, batallaba mucho Para encontrar un, un archivo, entonces de esa manera Fue más fácil de que No sé, videos, YouTube Y luego año 2023 Y luego enero, y ya Se pueden poner todas las carpetitas que quieren Le pueden poner ya nombre de que me, No sé, semana tal Día tal, no sé qué Así para que ustedes también tengan esa super súper organización entonces miren como ven aquí son todos los vídeos que hemos grabado este detrás de cámaras entonces todos esos los vamos a pasar aquí a la computadora inclusive este que estamos grabando con el celular también entonces ahorita nos vemos ¡Hola de nuevo! Y esta ya es casi ya la última parte en la que pasamos todos y cada uno de los archivos a la computadora y ya comenzamos a trabajar. Eh, pues obviamente abrimos... Yo edito en Adobe Premiere, que es el que se me hace más fácil. También tengo Filmora, pero con Adobe Premiere es un amor increíble. Entonces ahí prácticamente edito todos y cada uno de mis videos. pues nada, ya prácticamente es eso como les dije, armo mi escenario de trabajo acomodo, eh, trato de ordenar cada uno de los clips que acabamos de grabar ahorita eh, también me acomodo los efectos, los que voy a usar la música, en este caso pues ya eh, pudieron escuchar alguna de la que agregué y pues este voice off también, que es en producción y pues ya, eso es todo el trabajo que hago detrás de cámaras, ya después como les mostré al principio pues hicimos un, eh, una miniatura en canvas que es muy muy muy rápido, me ayuda bastante, también trabajo con eh, photoshop pero últimamente estoy trabajando con canvas. Y pues nada amigos, este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el ver el detrás de cámaras, el proceso de cómo grabo y quizá cómo edito también los videos. Eh, espero que les haya gustado mucho, mucho. Y si les sirvió de algo, eh, pues espero que sí, que tomen algunos de los tips que les di. Um, no sé, a mí me gustaría muchísimo saber cómo es que ustedes también uh, hacen magia porque sé que se lleva un buen trabajo y a pesar de que a muchos de nosotros no nos pagan, pero 100% lo hacemos por amor al arte, me encantaría, me encantaría muchísimo ver cómo es su proceso de magia. Eh, y pues sí, no sé si sirva de algo abrir la invitación para que eh, quien quiera lo pueda hacer, pero yo quiero animar a mis amigos, a Altavo que anda dándolo todo, a, a Vale, a, a Hércules también, a Bibliofílica, a quién más, eh, pues a todos mis amiguitos del Encuentro Entre Lectores, también a Pau, a, a Kat eh, a Mike, a todos ellos y a las personas, a todas en general, quiero animarlos a que hagan este video también. Y eh, no sé, también animar a las personas para que hagan y crean contenidos Porque sé que hay personas que quisieran hacer videos pero no se animan Y pues nada, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho este video Y eh, pues nada, nos vemos en el siguiente Bye a chicken and talking everything